Y escuchen esto, la violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo algo bastante preocupante. Según las Naciones Unidas, una de cada tres mujeres se ve afectada por algún tipo de violencia de género y cada once minutos una mujer o niña muere asesinada por un familiar o persona cercana, por eso hoy, 25 de noviembre, para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hemos invitado a Fabián Cabaret, Coordinadora de Defensa Integral de la Fundación para la Justicia en México. Bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros para abordar este tema que es tan importante. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes. Claro que sí, buenas tardes para usted también. Aún con la información que se maneja con movimientos como el famoso Me Too, que provocó una movilización mundial, además de otros movimientos como Ni Una Menos, que también catalizaron el cambio, ¿cómo está la situación actualmente comparada con hace una década? ¿Qué cifras manejan ustedes? Yo creo que desafortunadamente las condiciones este pues globales, ¿no? desde lo social, lo político eh, que estamos viviendo ahorita pues en México, en la región y en el mundo están colocando factores de riesgo pues mucho más alto para las mujeres, mujeres y niñas, ¿no? Desde la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, bueno, ya tiene varios años que venimos acompañando casos de mujeres víctimas de violencia feminicida, como el caso de Carla Pontigo, por ejemplo, pues que nos coloca todavía los grandes retos para poder garantizar el acceso a la justicia como un medio absolutamente necesario para impactar en la prevención de la violencia contra las mujeres. no Creo que pues eh, ese día, el 25 de noviembre, pues nos tiene que recordar la necesidad de seguir exigiendo de parte de las autoridades y de parte de la sociedad en sí, la necesidad de, de, de redoblar los esfuerzos, porque desafortunadamente creo que la condición de las mujeres está, eh, está cada vez más compleja. Ahora que mencionas casos grandes, uno de ellos en México es el caso de Devani Escobar, que resonó muchísimo en los medios, pero hay decenas de mujeres cuyos casos ni siquiera salen a la luz, no los llegamos a conocer, que están desaparecidas o quizás fueron halladas muertas. ¿Cómo está actualmente la situación del feminicidio en México, particularmente en la gestión de López Obrador? ¿Y a qué se debe que continuamos hablando de estos casos que se repiten una y otra vez y a veces con más frecuencia. Sí, exactamente. Pues evidentemente siempre hay casos que son más este conocidos no en el ámbito público eh, afortunadamente porque son los casos que nos tienen que ayudar este pues a recordar que no son únicamente estos asuntos sino son muchísimos más pero nos deben de ayudar a avanzar en el acceso a la justicia y en la toma de medidas y decisiones mucho más contundentes de parte de las autoridades no en ese sentido bueno como comentaba por ejemplo el caso de carla Pontigo y otros no que hayan podido llegar a instancias como la la Suprema Corte de Justicia de la Nación con resoluciones muy favorables, digamos, para esos casos, pero también para todos los casos de violencia feminicida. Son casos que deben de permitir impactar en el conjunto de los casos que se encuentran en etapas de investigación en las distintas fiscalías de nuestro país. Sin embargo, son procesos demasiado lentos todavía, ¿no? Son procesos que por lo regular llevan años, eh, llevan años poder enderezar investigaciones que no son adecuadas, que tienden a revictimizar a las propias víctimas, ¿no? a acusar a las propias eh, pues mujeres de su, de su muerte, y eso es como la gran preocupación. ¿no? Creo que en el país hemos avanzado muchísimo en distintos ámbitos como la normatividad, como poder contar con... Eh, instancias especializadas dentro de las dependencias sin embargo yo creo que en términos de resultados concretos de acceso a la verdad a la justicia y a la reparación todavía falta demasiado la justicia es demasiado lenta definitivamente ¿Cree que esa es una de las razones por la que las mujeres al final del día no denuncian a su atacante y, y cuando lo hacen estos casos quedan impunes? ¿Es esa una de las razones o habrían más razones? Aquí estaba revisando los datos y son escalofriantes. O sea, en el año 2021 hubo más de 4 mil feminicidios en México. Esto significa que 11 mujeres fueron asesinadas todos los días? Efectivamente, estamos hablando de una situación finalmente de impunidad ¿no? en su globalidad pues que coloca las bases de la repetición de ese tipo de hechos y es muy entendible que muchas veces las mujeres la piensan muchas veces antes de denuncia porque finalmente qué respaldo o qué protección van a estar recibiendo realmente, bueno, por un lado desde la propia sociedad, no, desafortunadamente, pero también desde las instancias de protección institucionales, desde la justicia misma, realmente son muy pocas las mujeres que reciben el apoyo real que deben de recibir y eso pues evidentemente genera una repetición de los hechos y una gran acumulación de casos y eso manda evidentemente un mensaje eh, en el sentido de que la violencia es permitida a fin y al cabo no es permitida en el ámbito privado en el en las calles y en el espacio público también tenemos que continuar alzando nuestras voces y creando conciencia sobre este asunto para que ojalá esto cambie y las cifras comiencen también a cambiar y a disminuir. Muchísimas gracias por tu tiempo, Fabián Cabaret, coordinadora de Defensa Integral de la Fundación para la Justicia en México. Espero que pase un feliz viernes y un feliz fin de semana. Muchísimas gracias. Y nos toca hacer una breve